Bueno, vamos a desarrollar la primera actividad del curso Guardianes de la democracia. Si no estoy mal, este curso mejor está compuesto por tres actividades de aprendizaje y cada actividad de aprendizaje tiene su actividad interactiva. Esta actividad interactiva hace parte de la primera actividad de aprendizaje, actividad interactiva del discurso. Entonces vamos a responder o a desarrollar esta actividad Vamos a leer las instrucciones. Roberto es un candidato alcalde quien se encuentra explicando su plan de gobierno. Ayudará a que el discurso de Roberto sea todo un éxito dando clic sobre las personas del público que levantan la mano y contestó adecuadamente mínimo cinco de las seis preguntas que se le van a realizar sobre durante la actividad de aprendizaje. Vamos a dar clic sobre este señor. ¿Qué es la etapa preelectoral? respuesta correcta a es la fase previa a las tripulaciones, vamos a subir sobre la carita a Siguiente persona, ¿a quién se acreditan los testigos electorales? ¿O ante quién se acreditan? Estos se acreditan ante el Consejo Nacional de Electoral. El Consejo Nacional Electoral, fíjense. Sí. Siguiente pregunta, ¿qué es? Revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato es cuando se solicita dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. ¿Se puede suspender la realización de la consulta popular? Opción correcta. Sí. El presidente de la República con la firma de todos los ingresos mediante el decreto legislativo puede suspender. esta Ítem C. De nuevo. Por último, vamos a responder la última pregunta, ¿Qué no debe contener el texto de la iniciativa legislativa y normativa de la solicitud de referando y su resumen. Opción correcta. A. Ah, no puede contener alusiones personales ni hacer publicidad personal o comercial.